Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Rodríguez y me encuentro acá en el municipio de Cotoca, en la organización San Miguel. Yo ahorita no puedo creer que esto es un sueño hecho realidad. Fue tan rápido, me atendieron bien y no esperamos bastante tiempo. De noche a la mañana, miren, nos aprobó nuestro crédito. Y con eso todo se hizo realidad. La economía también está estable, gracias a Dios, Se ¿sí puede decir, sí. Y de ese motivo nos animamos. Ya llegaba la fecha y decíamos: Ya no, a la casa, ya, y empezábamos a recoger todas las cosas de allá, de la otra casa, emocionados por venirnos aquí. Éramos nosotros a la expectativa de la casa, cómo se hacía, era como eh, ver a un bebé creciendo. Así lo hemos visto crecer hacia a a nuestra casa. En casa propia se siente la emoción más linda que un hombre puede sentir al tener un sueño hecho realidad.